hola chicas bienvenidos bienvenida a susurro del papel Vamos a Mira, hoy os traigo un, un vídeo para enseñaros un libro de firma eh, parecido al otro, pero porque un libro de firmas de primera comunión es para una niña, es este, la niña se llama Ana Lázara entonces como era un nombre muy largo pues le puse en este banderín Ana y aquí el, el, en estos banderines Lázara. Se, es muy parecido al otro. También le puse las esquineras que tanto me gustan. La verdad es que son muy bonitas. Le puse esta niña que lleva cositas en relieve. Incluso la niña también está en relieve. El, la palabra está el banner del libro de firma. Esto también está en relieve. Y está hecho con guairo que le he colgado lacitos. Y un montón de charms hechos por mí y otros comprados. El corazón, el angelito. Bueno, el, el alitas de ángel. Y esta manita que me la ha regalado una compañera. Eh, que le compré una bola. Mmm, y entonces ella me, me mandó. Me ha regalado estas manitas. Como rezando. ¿Veis? Y aquí pues le, le puse este cancamito y le colgué este cucuruchito y por detrás pone el banner de mi primera comunión y aquí mi sellito de susurro del papel cierra con un con un tul que lleva corazones que esto me lo mandaron en un no sé si en un intercambio creo que sí que me lo regalaron en un intercambio que lleva corazones en rosa empolvado y me gustó para este tipo de álbum lo he metido por dentro, ¿vale? Y paso a enseñaros. Mirad, esta sería la primera página. Aquí lleva algunos tags que le he hecho yo. Que, bueno, van, algunos van despegaditos. Voy a coger este. Este. ¿Ves? Algunos van despegaditos pues, para poner ahí una foto, una crónica, lo que se quiera. Y esto para que lo rellene ella. También va en relieve, las florecitas van en relieve. El lacito va en relieve, las florecitas del cinturón. Esto va pintado de dorado. Y este que se lo hice yo y le puse este encaje que me gusta mucho. Y aquí, pues en uno de, de los inter me mandasteis um, un... Este marquito con que es shaker y se lo metí también porque me gusta y aquí puede poner una foto, una crónica, lo que quiera. Y todo va metido en este bolsillo que a ver que a su vez este bolsillo pues también está sacado toda la floresta en relieve. ¿Veis? Esto lo voy a quitar porque este me va a servir para enseñaros. mira aquí le puse un, un marquito que bueno, también se le puede meter ahí, engancharle alguna foto, aquí le, puede, le pueden escribir algo, le puse este lacito ahí, la siguiente página, el arco lleno de flores, todas van en relieve, algunas de las hojitas llevan purpurina, voy a encender la luz porque no estoy segura de que haya ya mucha claridad, ahí creo que así lo vamos a ver mejor. Entonces lleva un sobre, una, un sobre, una página, un sobre, una página. Los sobre, a todo va entintado con, con la lila, con la ay, con la tinta lila. Y los tarjetones que se lo hice en lila, ¿veis? Van entintados todos los bordes con plata. Aquí lleva una coronita bordeada con purpurina. Aquí lleva. Para que pongan una foto, por ejemplo, pone con mi familia, veis, por detrás, pues como la verdad es que estos papeles ya tienen muchísima decoración. Tan solo le puse aquí un cali en 3D sobre un sobre una cartulina dorada para que le dé un poquito más, lo levante, un poquito más, veis, se puede meter ahí una foto, o se puede decorar. Esta sería la parte del templo, todos los hierro lo he sacado con purpurina negra. Los lacitos, aquí lleva un, una perlita. Esto lleva un, una agujita de reloj con un bra, de una perlita en verde, así en verde hoja. Esto igual, ¿veis? Para que se pueda meter aquí algo. A ver, es que está es muy gordo para meterlo por aquí, pero bueno. Así. Aquí va metido la... La ala de las palomas la van en relieve. Ven aquí también se puede meter una foto. Y esto se levanta y quedaría así: que le puse un cabujón con la palabra creo. ve esto se cierra. Y esta es hoja, esto, esta no es sobre. Aquí igual, un corazón, un cabujón con la palabra amor. Aquí le pinté esta maderita que es un tarrito con dos molinillos de viento aquí pues le puse un pajarito en una rama pintado con purpurina y con pintura y aquí este si es sobre lleva un, un tarjetón que va así ¿ves? y por aquí lleva dos palomitas y la palabra de Cristo, la abreviatura de Cristo. Eh, le damos la vuelta y aquí iría esta página que me ha gustado mucho cómo ha quedado. Aquí lleva tres jaulas y aquí también que la he pintado con a distinta altura la he pegado y, y la he pintado con purpurina en plata, en oro amarillo y en oro viejo, por, en oro dorado, porque esto lleva foil en oro dorado. Y aquí están ya las tres jaulitas. También le he sacado en relieve algunos de los alguno lo motivos. Esta, sí es, esta sí es una hoja. Y aquí le damos la vuelta. Que lleva una agujita de reloj. Que pone con mis amigos. Para poner aquí una foto. Aquí lleva un perrito. Que no sé si se va a ver. Ahí. Que también está un poquito... Levantado el perrito. ¿ves? Aquí. Y aquí que lleva dos sobres pues para meter fotos. Este y para pegarle. Y este. Y no lleva nada más porque me parece que ya con esto. Esto va bien servido. Esto se pone así. Pues se pone como estaba. No me acuerdo bien. Ahí. Este. Que también a su vez tiene aquí para meterle una foto. Este sí es sobre. Esto va todo sacado en relieve. Y el tarjetón. Que vamos a sacar ahora. Veis que bueno, que lleva una mariposa. Que es va, eh, puesta así. Lo que pasa que, claro, al meterla adentro, pues aplasta. El pez. Y por detrás lleva aquí el amor. Es el camino y aquí la vid en plata pues este sería el tercer tarjetón y todo esto va decorado con cáliz, biblia, cruces las palomas con la ramita de olivo y en fin, esto también va a sacar en 3D al volver pues tenemos aquí esto que es un sobre y aquí va este recordatorio y este otro que está para rellenar bueno, este no se rellena, este para poner una foto o pegarle aquí un papel con algún sentimiento o algo. ¿Veis? Pero está todo sacado. Y en este sobre, pues le puse una paloma y el cáliz. Y luego aquí, que esto igual, va en 3D. ¿Veis? Que va así. Lo que pasa es que al poner el peso, pues se aplasta. Con este lacito que va pues el convite todo está sacado en 3D le puse por aquí mariquita veis que me parece monísimo la verdad este papel es muy bonito y está bueno, bueno pues sacado en 3D esto se cierra con, un, con otro bra en rosa y las agujitas son transparentes para que no se destacaran mucho y luego ya por detrás esto que sería mi fiesta Para que pongan fotos de la fiesta O de ella con su amiguito Va sobre una cartulina dorada Está en relieve Y después los motivos también están sacados en relieve Y ya pasaríamos a lo que es el libro de firma en sí Que bueno, yo se lo hice con este velum Que está embosado en frío Y sacado, mmm, eh, pintado en relieve y aquí le puse pues la pluma con la tinta. Y bueno, y esta donito que me parecía mono. ¿Veis? Y aquí. ¿Veis? Que velo. Esto sería ya pues para la firma. Igual que en el anterior. Cada uno lleva su sello. ¿Veis? Lleva pues un montón. Cada uno lleva un sello distinto. No, no se repiten dos. ¿Veis? Y en la última página. Que está la huella para poner pon tu huella para los chiquitines para que firmen con la huella y por detrás igual he, he puesto la huella aquí y pone pon tu huella entonces es para que el niño ponga la huella y ponga abajo el nombre del niño y por último la... La contraportada de la... de la O sea, el interior de la contraportada Lleva aquí Pues unas mariposas que también van en 3D Lo que pasa que, bueno, que están aplastadas Por el peso mismo del álbum ¿Veis? Y aquí, pues yo siempre pues le meto adornos para que cuando ellos peguen la foto, pues si quieren poner la pie de foto en un lateral, le quieren poner algo, pues aquí le pongo de todo, piedrecita, una rosa, de la misma colección, cositas, para que ella la, la pueda decorar a su manera. Y ya está. Este sería el álbum de... No, el álbum no. El libro de firma que le pueden meter a alguna... Que le pueden meter alguna foto de Ana Lázara. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Creo que ha quedado muy, muy cuco. Y más así, tan rosita, tan así. Me gusta mucho. Me Con sus colgantes. Esto me encanta. Bueno, la, la de esta es que me gustan mucho. Espero que os haya gustado. Y sea así y me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Llevo unos días que no grabo nada porque entre la Semana Santa que he tenido visitas, que he tenido gente, que hemos salido, que hemos entrado, en fin, pues no me ha dado tiempo. Entonces, pues nada, quería enseñaros esto y nada más. Besos para todas, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Chao. Cuando estoy con su. su...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 me siento distinto porque puedo crear.